Y hermana. <risa> hoy vamos a continuar un poquito con, con truquitos de, de guitarreo. ¿Os acordáis que la última vez estuvimos viendo. <risa> estuvimos viendo la de, lo de dejar una nota al aire, concretamente habíamos dejado la cuerda re, la cuerda cuarta al aire. Bueno, pues hoy vamos a seguir con algo parecido, ¿vale? Lo que vamos a dejar al aire es eh, la. La cuerda prima. Vamos a hacer esto. ¿Vale? Algo parecido. Os voy a enseñar un par de truquillos que podéis hacer. Y también vamos a hacer... Eh, una No sé cómo denominarlo. Un repiqueteo sobre la cuerda prima. Y, a, y alternando con la cuerda al aire. ¿Vale? Son dos cosas muy sencillitas que podéis utilizar para vuestro solos. ¿Vale? Eh, yo lo, la verdad es que lo uso bastante. Hay un, eh, un recurso que suelo... Es muy sencillo, yo tampoco toco mucho Sencillo pero efectivo y la verdad es que da bastante emoción Bueno, venga, vamos al lío Primero muy sencillito eh, Lo que he comentado de poner la, dejar la prima al aire ¿Vale? O sea, esta va a sonar... Voy a bajar un poquito el volumen Que está un poquito fuerte Aquí, aquí. Ahí Entonces, como decía Dejar la prima al aire Mientras pulsamos en distintas posiciones la cuerda segunda, ¿vale? Esto os sonará... Uy, me ha llegado un mensaje. Os sonará de, de la, del tema de Stevie Roy Vaughan que hace... Bueno, más o menos, ¿no? Bueno, pues se trata de hacer eso. Yo lo... Hay un vídeo que puse hace un montón de años en el que uso este recurso. Yo lo que hago es... sigo la, eh, los puntos sigue por la línea de puntos ¿Vale? luego me pongo una packing track y lo veis en contexto y veréis que suena mucho, más, mucho mejor que, que la pamplina que estoy haciendo bueno es el primer truco. Eh, lo voy a acercar un poquito para que lo veáis. Hago el volumen. Hacer con plan casero porque esto es lo que hay. <risa> que te calle Mickey. Ese es mi perro. El Mickey. Puedo seguir para abajo. Y ya ahí empezaría a repetir, ¿vale? Entonces, punto, es decir, tercer traste, quinto, ocho, diez, doce, y luego ya empieza a repetir. Y ya puedo hacer las pamplinas que se me ocurran. Bueno, primer truco. Segundo truco, corto para que sea cambiar el ángulo de guitarra. El siguiente truco es una pamplina como un castillo pero queda muy chulo. Metido en el sitio adecuado y en el momento adecuado y en el tempo adecuado y con el sonido adecuado parece que estás haciendo algo fuera de lo común y es una es como un templo. Bueno, lo que se trata es de lo siguiente. Vamos a practicar primero haciendo... Vale, esto seguramente ya incluso lo dominaréis. Y lo que vamos a hacer es de vez en cuando... El, esto no está, des, no está afinado eh, metemos el dedito aquí y pulsamos el traste 12 10 9 7, 5 eso estamos tocando un poco en menor, ¿vale? entonces ahí se me he metido sin querer este dedo, ¿vale? es como un templo lo voy a poner con una backing track y vais a ver cómo como suena bien vale bueno voy a leer, voy al link. Yeah.